Hola, buenos días, en este video les voy a mostrar cómo acceden a la preparación del examen libre de literatura que dejé en un video anterior. Ustedes lo que tienen que hacer es simplemente ir a la parte de la descripción del video y luego al link que dice link a los archivos, allí hacen clic y se les abre esto. Allí tienen una carpeta con los programas. Bien. Y luego, los otros dos programas que hay son el del sexto del nocturno, que sirve para sexto de Derecho, sexto de Economía y sexto de Arquitectura. Es este de aquí. Turno nocturno, sexto año. Y el de quinto biológico del nocturno, que es igual que el otro, nada más que cambia el encabezado. Bien. Ustedes tienen que validar esto con un profesor que esté en la mesa y que les... Haga las sugerencias que eh, considere necesarias. Eh, el profesor o la profesora les va a decir, bueno, es mucho, es poco o está bien este programa. Y luego de que ustedes ya tengan eh, esa certeza, lo que hacen es ir. Por ejemplo, imaginemos que vamos a estudiar eh, una rosa para Emily. Bueno, vamos aquí y tenemos el texto de una rosa para Emily que está todo anotadito por mí. Luego tenemos la información sobre Fogner y una rosa para Emily. Es una carilla y poquito. Y tenemos también el análisis de los capítulos 1 y 2. Que es lo que yo les puse en el programa. Y quiero que sepan que todo lo que aparece en el análisis y en la información, todo está contenido en el programa y el programa depende de estas cosas, o sea que no se van a encontrar con ninguna sorpresa en el programa. Bueno, que tengan muchos éxitos, estudien y salvan literatura. Saludos.